Gracias, amado Francis, y a toda la gente que está con nosotros en el día de hoy. Precisamente, eh... Pues hace unos minutos nuestro compañero Francis hablaba de la situación que están enfrentando eh, los empleados del Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macorís con el tema de la seguridad social y la, los meses que tienen sin poder obtener este servicio básico elemental que es la garantía de estar afiliados a la TCS, a tener su seguro médico y a todo lo que implica estar en la seguridad social que es obligatoriedad de toda empresa pública o privada con sus empleados. Esta situación tiene meses en el día de Ayer hubo una manifestación o piquete que veíamos ahí en pantalla. El señor Siquio NG de la Rosa ha hecho referimientos de que no han podido hacer el pago por un tranque o cierre que hay a nivel del tribunal por el caso del tema de los salarios mínimos. Y en una ocasión, pues, eh, Bernabé Matos, conocedor del tema experto en, en, en el tema de seguridad social, eh, nos explicaba que no es así, como dice el Ayuntamiento de San Francisco de Macorís, que sí se puede hacer el pago de la TCS y vamos a escuchar a Bernabel que está en la línea para explicar y alguna pregunta pues que el mismo sí. Francis que hablaba del Tengo tema duda, pues tenga ya. de dudas eh, vamos a dar el paso inmediatamente a, a Bernabel buenos días Bernabel Buenos días Carolina, Amado Francis y los demás que escuchan este Retorno. programa Retorno no. Te escucha, sí, te escuchamos muy bien. Eh, te escuchamos, Bernabé. Vamos, eh, escuchaste lo que planteaba. ¿Qué información general para ponernos en contexto sobre este caso nos eh, puedes ofrecer? Y luego algunas preguntas. Ok, así es. Mira, en a mediados de 2018, el Consejo Nacional de la Seguridad Social, que es el organismo rector del sistema de seguridad social, ante la situación que se estaba dando con el pago de la TCS de muchos corredores de seguro y muchas empresas que no estaban cumpliendo con el Comité Nacional de Salario y registrando a los trabajadores con el salario mínimo. El Consejo Nacional de la Seguridad Social emitió una resolución que hará que contestar en base al salario mínimo nacional, o sea, en base a 10.730 pesos. ¿De cuánto? El salario mínimo de la Seguridad Social. 730. ¿Por qué así? Porque este... Recuerda que la seguridad de social se pagan tres seguros, pensión, salud y riesgo laboral. Con el pago, con el aporte a la salud es para la familia, pero la pensión y riesgo laboral es individual. La ley de pensión plantea que no puede haber una pensión inferior al salario mínimo nacional. Entonces, si un trabajador fallece y gana diez mil pesos, el 60% de eso que se toma para pensión. Ahora bien, con relación al caso del ayuntamiento específicamente o de los ayuntamientos específicamente yo digo lo siguiente es un chantaje por parte de los ayuntamientos hacia el gobierno central eh, y coger a los trabajadores de conejillo de India porque es lo siguiente cuando la ley se aprobó eh, la resolución ya se emitió Alex Díaz era el síndico y pagaba cuando salió Alex Díaz del ayuntamiento en el 2020 cuando hizo el traspaso o sea, Alex pagó el parte del 18, el 19 completo y el 20 completo. ¿Y cuándo dejó el ayuntamiento de pagar? En febrero de este año. O sea, que tan pronto asumió el ayuntamiento, siguieron pagando. ¿Por qué dejaron de pagar? Precisamente para presionar al gobierno, porque lo que quieren es que el gobierno cumpla con la ley de los ayuntamientos, que le entregue el 10% de lo que establece la ley del presupuesto nacional para las funciones del ayuntamiento. entonces Simplemente agarren a los empleados de, coger, de ellos de India, dejan de pagar la TCS y los pobres empleados están de, desesperados de, de están parados por el ayuntamiento municipal porque ha de pagar, había dinero y él pagó dos meses desde que asumió en marzo, abril, en marzo asumió el ayuntamiento, se pagó hasta, hasta, hasta febrero, ...es duro casi un año pagando, ¿por qué suspende los pagos? Entonces es... Yo lo veo, pues es como hacer el gobierno central para presionarlo, los ayuntamientos para presionar al gobierno a que le aumente las partidas. Es por ahí que yo lo veo. Bernabé, ¿cuál es la forma entonces de pago que se debería de hacer partiendo de esta sentencia? Aunque tú bien aclaras que cuando, Alex, ya la sentencia estaba emitida, pero pagaba. No, la resolución. La resolución. Claro. Sí, claro. Entonces, óyeme Carolina, simple y llanamente, si ya le cumplía con el mandato de la seguridad social, porque se no cumple? La resolución se puede echar para atrás, pero tiene que aprobar el Consejo a, a, a, a, a emitir otra resolución descartando eso. Ya, ya esa resolución... Aunque el gobierno tiene quiero, el control del Consejo Nacional de la Seguridad Social, pero no es tan fácil. Yo quiero hacerle un aporte. Es a... Bernabé Francis quiere eh, significar algo. Vamos a ver si lo puedes escuchar. Bernabé, hay un fallo del Tribunal, del tribunal Superior Administrativo derogando lo siguiente, dice, en cuanto al fondo, declara bueno vano, en cuanto al fondo acoge la presente solicitud de adopción de medida cautelar interpuesta por la Federación Dominicana de Municipios, es decir, que no es un chantaje en sí mismo. Hay una limitante, lo que pasa es que Ale estuvo pagando deuda atrasada cuando, estaba, cuando no estaba la resolución. A raíz de la, resol, de la resolución, Ale lo que se puso fue al día no es regularizó porque no dan los salarios que tiene el ayuntamiento, que están por debajo de los 10 mil. Y lo que se Oye. hizo fue una medida cautelar solicitada al Tribunal Superior Administrativo en base a la resolución que fijaba el 10, a 10 mil pesos los salarios, por lo cual ninguno de los ayuntamientos o muy pocos, tienen salarios que oscilen en 10 mil pesos para, para cualquier empleado como salario mínimo. A partir de ahí, lo que hizo Ale fue pagar deuda que estaba acumulada y esas eran deudas para reactivar. Con tres meses que tú pagaras, seguían, seguían produciéndose los las facturas mensuales, pero tú te ibas poniendo al día y estaba activo. ¿Me está entendiendo? Te entendí perfectamente, Francis. Mira, la tesorería emite la factura y cuando cualquier institución, cualquier empresa quiere ponerse arriba, tiene que hacer un acuerdo de pago. Incluso este de se pago pagó TTS, una tasa. O sea, Escucha. Este acuerdo... Sí, termina. No, no. Este acuerdo de pago que hace la TTS, simplemente tres pagos y, y, y tú tienes que pagar la factura presente. Si tú tienes una deuda de un millón de pesos te la dividen entre tres, pero la factura presente tú tienes que pagarla para que no, no puedan. Si te atrasas otra vez se suspende el acuerdo de pago. Para, a la norma? No. Sí, claro, de claro. fecha 23 de mayo del año 2019 Que está suspendida por decreto del tribunal Y está suspendida en razón de que los ayuntamientos La TCS no le quiere recibir el pago ¿Pero ¿Y cómo le recibía la gestión pasada? Después no, del 19, la, después la, de la de gestión mayo? pasada claro, lo que hizo no fue, fue pagar no deudas Que ya estaban establecidas ¿Cómo fue Bernabé? La, la TCS solamente recibe el pago total Puede llegar a un acuerdo de pago para que pagarle. Eso porque, fue un oye, acuerdo frase, que se pagó. Francis, oye, si te doy medio ¿qué es lo que sucede? Es que la parte de pensión es moral, no darle. Con la pensión del gusto lo que cuando, tú, cuando el trabajador tenga 60 años, con ese dinero no se puede jugar. Entonces, por ahí es que viene el asunto. No es la salud, porque si el empleador no paga. Si tú vas a la clínica, el médico no te atiende, la RS porque te dice yo no estoy recibiendo pago pero cuando tú tengas tu pensión vamos a ponerte a decir que tú tengas 25 30 años ahora cuando tengas 60 años de edad oye mi hermano van a faltar todo ese dinero que está ahí eso no va a tener pensión pero aún se, se, se pague con eso no se no, no, no, no, no, no, no, no, aún se pague o se haga el acuerdo de pago eso no se suma sí no si ya se ya si se hace el acuerdo de pago se debería dispersar a las a okay. a las AFP pero ahí que tiene que llegar e inclusive, mira, hubo una ley, la ley de amnistía que se emitió porque los ayuntamientos comenzaron a pagar en el 2009 cuando estaba Félix Rodríguez. Ahora, para esas personas que se van a pensionar, eh, hay que invocar esa resolución de esa ley de amnistía para que eh, la Hacienda les pueda reconocer los aportes de 2000, junio de 2003 hasta septiembre de 2009 cuando Félix comenzó a pagar. Entonces, si no, porque en la en no están estos Para cerrar, ya, no Bernabe, porque nos tenemos que ir, para hacer a, pues, cerrar rapidito, hay un aspecto que el que Francis ha estado destacando y me gustaría escuchar eh, más aclarada la respuesta. Eh, Francis dice que en el caso de la gestión pasada estaban al día porque estaban pagando deudas anteriores, que no estaban pagando mes por mes y ya la resolución estaba eh, pues eh, emitida. Eh, bueno, pero el, el pago que se refleja en el sistema es el mes de febrero. son los otros pagos están en el mes de en, en, en, atrás. Lo que pasa es que habría que buscar un histórico de pago para ver eh, cuándo se hicieron los pagos, si lo hicieron eh, juntos, porque si una empresa debe de tres o cuatro meses y se pone arriba pagando este dinero, esa, ese dinero cae el mismo día, con el, esos uh -huh, pagos uh -huh. de esos meses caen con el mismo día. Entonces, habría que revisar eso. De todos bueno. modos, yo lo que sé es que cuando día estaba, era así, no había reclamación por parte de cobertura. Ya claro. Ahí está. Muchísimas gracias, Bernabé, por estas orientaciones. Sí, sí, sí, por gracias, Bernabé. Bien, gracias a Carolina por su tema, esta interesantísima intervención. De Bernabé Matos, es director de la DIDA a nivel provincial, ¿no? A Amado. Siempre hey. aclaratoria, siempre... dice. perdón, Francis, sí, claro. hacer la llamada a Bernabé, porque el tema de la seguridad, claro, la seguridad social es vital, es no, nodal y, y para toda empresa que o institución. Y estar pasando. Y estamos hablando de cientos de empleados, sí, y no es una problemática solo de San Francisco no, de Macorís, que se debe Con de eso resolver. eso no se puede jugar, Carolina. Se debe de resolver. Eso se debe resolver. Con los chelitos la gente no se juega. no, ¿Qué no. Cosa? no.